Bienvenidos a un capítulo especial Vamos a abrir unos packs En busca de los totis eh, A ver si nos sale Ronaldo A ver si nos sale Messi eh, Estamos muy ansiosos de abrirlos eh, Vamos con este primer paquete A ver qué nos depara el destino Pipita y Higuaín Danos algo por el amor de Dois Y nos salió Maxi Rodríguez El que nos mató ahí en, en Alemania 2006 Con ese golazo Tello no está nada mal, es español, juega de Portugal, tiene buena velocidad, eh, pero pues nada destacado. Seguimos con, con la abertura de Pax, vamos con, con la Pulguita Messi a ver si nos da algo, algo bueno. ¡Vamos Pulguita! ¡Venga Pulguita con esa seriedad! ¡Vamos! ¡Danos algo! ¡Pulga! ¡Pulga! ¡Pulga! ¡Pulga! ¡Pulga! Mm. Mm -hmm. villa, villa, Villa, Francesa ahí en el Inter... No muy interesante. no Tiene condiciones muy muy buenas, pero bueno, pues un francés en, jugando en, en, en Italia, pues también te puede ser un un link. Ah, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, Messi, vamos Messi. Vamos a abrir este pack Jumbo Premium a ver si es cierto que tiene siete especiales y ojalá nos dé algo, por favor, un finos de Wii por lo menos, no un Toti. Ándale Messi, Messi, Lewonduk, Lewonduk, me salió Lewonduk, wow, <ríe> me salió Lewonduk, lo estuve esperando toda la vida y no, no trae nada este pack. No, bueno los estilos de química, buenos, eh, la camiseta de Francia y la de Brasil, pero fuera de eso nada, Paloma, vamos, vamos Pipita. O sea, son siete especiales Tiene que salir algo algo especial, ¿no? Como dice Venga, Pipa Venga, Pipita Por favor, algo Por lo menos algo Por lo menos No sé eh, Dame algo Por el amor de... Dios ¡Oh! Rakitich, Rakitic Rizirov Rizirov Drop, Drogni Ago Ahogo Parecen como de Game of Thrones Todos estos güeyes Eh... Ahogo Hidrogni y, y Rakitic Mm, bastante bien, puede ir adelante ahí con, con Manduzzi Mandu, Manduxi, Manduzzi como se diga eh, si lo, bueno, si lo tuviera puede ir adelante como delantero es del Barça no tiene malas estadísticas es un buen jugador creo que está bastante bien y esa playera es interesante de Bélgica pero bueno no es lo que estamos buscando vamos, vamos Messi, vamos Pipita. vamos, vamos, vamos por favor un Toti, uno, nada más uno el que sea, no me pongo... ¡No me pongo especial! Ravinsky, Simone Pepe. ¡No! Simone Pepe. Corominas, claro. Claro que sí, Corominas. Cron Deli, Tandu. Ratsitsky. Hoy oh, es interesante este jugador. Tiene buenos movimientos hábiles. Tiene cuatro, es francés. Este puede entrar en mi equipo, de hecho. Lo voy a poner ahí. Porque si sí me funciona. Eh, me parece que estaba jugando eh, con otro francés por ahí. Vamos, catita Díaz ahí. Nos vemos en la Libertadores, brother. <ríe> ah, bueno, pues me acaba de salir un jugador que sí me sirve de mi plantilla. Con buenas condiciones. Pero no salen todavía ningún Toti, ningún Team of the Week, ningún Ronaldo, ningún Messi. Es lo que estamos esperando. Hazard, es lo que estamos esperando. ¡Oh, ¡Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Valer ah, Ramos, buenas condiciones, juega en, en, en Alemania este cafetero, otro cafetalero, aquí Vargas, pero ese sí juega ahí en, en creo que es la América de Cali, me parece, no vi bien el, el logo, pero juega allá en Colombia, Colombia, loco, pues bien, este pack opening no, no tuvimos eh, mucha suerte, nos salió Rakitic, que es buen jugador, me salió este, este chavito francés que tiene cuatro estrellas de, de drible y me funciona para mi, mi plantilla. Ahí con Escali ahí que esté, este, vamos a pasos con Piñac. adelante. Pero seguimos en busca de esos totis y por favor, recuerdenlo, hay que seguir abriendo esos sobres y abriendo sobres con Rakitic adentro y ese poco pelo que tiene en la cabeza. ¡Fifa la vida!